sobre cómo poder jugar en línea el juego de Age of Empires de Conqueros, la expansión y en este tutorial les voy a explicar cómo abrir sus puertos del modem o router de... más bien es un modem de Thompson TG585B8 que es de Telmex bien, vamos a comenzar lo primero que necesitamos es saber nuestra IP para saber nuestra IP hay varias formas la más sencilla es yéndose aquí a inicio a símbolos de sistema si ustedes no tienen predeterminado aquí símbolos de sistema como yo lo pueden localizar en todos los programas en accesorios y aquí se encuentra símbolos de sistema Bien el siguiente paso para que este segundo sistema le muestre la ip van a poner el siguiente comando que es ip config todo pegado y damos un enter bien la ip que vamos a utilizar es esta que es puerta de enlace predeterminada es la que vamos a, a usar en el siguiente paso minimicemos esto el siguiente paso es este abrir una, una ventana de explorador yo les recomiendo que sea el explorer porque el mosilla no les no les no les facilita el, el trabajo la operación bien Hoy te les voy a explicar por qué ver, abrimos Ay, no, no abrir abrimos no, nuestro nuestro navegador la IP que sacamos de, del símbolo de sistema, esta la vamos a, a pegar aquí, así tal como está, sin, desde el 1, sin espacio, en el principio y en final, y con los puntitos. Esta, como, como ya tengo aquí yo predeterminada, entonces le doy clic aquí y les tiene que aparecer esta ventanita. En esta ventanita les muestra que pongan usuario y contraseña. Eh, la mayoría de personas que tienen este servicio no tiene su contraseña Así que les recomiendo que hablen a Telmex con un asesor Y le pidan su contraseña, porque pues, si no no van a poder ingresar El usuario para todos los modems es el mismo, es Telmex Todo con mayúsculas porque si ponen este minúsculas o, o alguna mayúscula y minúscula, pues no se lo acepta el usuario. Así que es todo con mayúscula. Y la contraseña, ya que la soliciten, si es que no se la saben, pues la ingresan aquí. ¿Sí? Y van a aceptar. Les comentaba esto de que yo no uso el mozilla porque el mozilla... Cuando le pongo la IP o pongo el otro comando que es home eh, No me aparece esa ventanita que me salió al principio de Telmex Me sale otra ventanita Que me dice en vez de usuario Que me dice es otra cosa No recuerdo qué es Pero pues aún así pongas el usuario que es Telmex y tu contraseña no te, no te da acceso al modem Así que por eso mejor yo uso el Explorer Bien, ya estamos dentro del, del modem el siguiente paso el siguiente, eh, es lo que vamos a hacer La mayoría de veces cuando uno Bueno, cuando ya hay personas que ingresan a, a las salas de Donde se publican las IP para poder unirse a las partidas Les dicen que, que, no se puede, que no pueden ingresar Porque su firewall está activado Entonces vamos a primero a, a desactivar el firewall de, del modem que también por, el, por el, también tiene un cortafuego aquí está nos vamos ahí al cortafuego y le vamos a dar en configurar ya en configuración eh, por por eh, fábrica viene como en estándar la configuración entonces ustedes la van a deshabilitar y le van a dar a aplicar yo ya tengo deshabilitado así que pues ya ese paso menos alto Después de eso, sigue lo, el paso importante de abrir los puertos. Poner los puertos para que puedan unirse. Nos vamos a, a herramientas. Aquí abajito aparece compartición de juegos y aplicaciones. Le damos un clic. Nos sale esta página. En esta página vamos a asignar un juego o aplicación. Entonces... Le damos clic aquí, ya estando aquí, se fijan aquí. Yo tengo ya el edge que ya lo tenía configurado, pero pues lo tengo desactivado para poder hacerlo para poder hacer el tutorial para que ustedes vean cómo, cómo son los, los pasos. Eh, la mayoría de modems de Telmex es, es casi lo, eh, la misma ventanita. Nomás que está... Pues... Está un poquito... Diferente a otros modelos. Pero la mayoría de los modems de Telmex tienen sus juegos ya aquí predeterminados. Este no. Este yo fue que hice. Que cree Y tienen aquí el de... El de Age of Empires. Y también tiene Age of eh, El de Age of Empires 2. Y pues ya nomás lo le dan clic y automáticamente les abre los puertos pero eso eso esos puertos que están predeterminados es nomás para poderse unir no para poder crear así que en fin de cuentas van a tener que hacer su propia eh, eh, su propio juego o aplicación con los puertos abiertos bien entonces el siguiente paso es crear uno vamos a darle aquí en crear nuevo juego o aplicación y vamos a aquí en el nombre vamos a ponerle ustedes quieran yo yo ya le puse el Age, más para para rápido hacerle pero tengo que hacer uno diferente así que vamos a ponerle de conqueros ¿sí? Bien. ahora vamos a darle en entrada manual de mapa de puertos porque este este iconito esto que estoy aquí de clonar un juego se fijan, salen todos los que habíamos visto anteriormente Que los que ya están predeterminados Si le damos a escoger uno Pues va a clonar los puertos de ese juego Pero pues son, son innecesarios esos juegos Son inservibles esos puertos okay, Porque son, son puertos diferentes ¿verdad? Entonces le vamos a dar en entrada manual de mapa Y le vamos a dar siguiente Este modelo es un modelo un poquito viejito Así que se va a tardar algo en, en abrir las nuevas configuraciones no se desesperen y ahorita voy a dar pausa la, al video para que para que se salten eso bien aquí está el juego de conqueros es el que le vamos a aplicar la la nueva configuración de puertos aquí está el nombre entonces, si, se, si ustedes han entrado a en una sala de chat y le dicen cómo abro los puertos y le dicen que abren los puertos de los 300 a los 400, que yo tengo, que, pero pues nomás le dicen eso, pero pues no les explican cómo o dónde ponerlos. Bien, este es el paso siguiente que voy a explicar. En este modelo de, de model, vamos a poner esto. Vamos a seleccionar TCP. Y aquí vamos a poner el, la numeración esa que siempre les dicen, que es el 2300 A 2300. En estos dos este recuadritos pues, no se pone nada, tiene para escoger, pero pues no es necesario. ¿Por qué? Porque ustedes con que pongan esto automáticamente se les pasa para acá cuando le dan a agregar. Bien, voy a poner pausa en lo que se carga ya está ingresada el puerto de tcp de 2300 ahora vamos a, a ingresar un udp igualmente de 2300 al 2300 le vamos a agregar listo ahora el siguiente paso es crear igualmente un tcp pero ahora del puerto de 2400 al 2400 igualmente un UDP con, el, con la misma numeración de puerto listo bien ahora el siguiente paso es crear igual una un TCP y un UDP pero ahora con el número de puerto de 46624 entonces le damos un TCP de cuarto es cuarenta y siete mil seiscientos veinticuatro mil seiscientos veinticuatro le damos agregar listo igualmente ahora un UDP cuarenta y siete mil seiscientos veinticuatro a cuarenta y siete mil seiscientos entonces ese sería el último paso del, de los puertos que se deben de agregar. Como les comentaba anteriormente, este es un modem, eh, un Thomson TG 585B8. Eh, no todos los modems se configuran igual los puertos, porque pues tienen diferente sistema eh, y puede cambiar. Pero bueno. Este ya está. Una cosa importante: cuando ya tengan todos sus puertos ingresados, no le den a este iconito donde dice aplicar, porque si le dan clic ahí se les borra todo esto que acaban de poner. Entonces le van a dar aquí en asignar un juego a aplicación. Ven aquí, ahí y. Aquí en esta pantalla, que fue la, la primera que le dimos en, en comparación de juegos. Se fijaron que estaban todos los estos juegos ya predeterminados. Aquí está el mío que yo creé anteriormente. Y aquí está el que, el que acabo de hacer. Entonces seleccionamos este que acabo de hacer. Aquí eh, hay dispositivos, computadoras de... Que puede tener acceso al modem entonces ustedes van a seleccionar a la computadora pc laptop la que quieran que surta efecto eso, esos cambios de puertos eh, ahí le van a, a elegir la que en la que quieren que nada más aplique entonces en registro lo dan le dan seleccionar y le dan agregar ya ya que pase esto o pues sea estaría casi terminado el proceso de, de de cómo abrir los puertos hay una cosa importante si ustedes no no conocen muchos lugares donde donde puedan este poner a práctica este juego en línea online ahorita les voy a, a comentar una, un chat donde podrán unirse y, y jugar ¿sí? bien. bien, aquí ya el juego ya está el que nosotros eh, creamos el dispositivo al que nomás va a aplicar esos cambios y el registro está encendido ¿Sí? ahora, aquí se fijan que hay una flechita un cuadrito seleccionado ese siempre debe estar seleccionado y el otro pues así lo dejan y le dan a aplicar para que surta efecto esos cambios de puertos al dispositivo que, que se seleccionó digo yo ahorita puse pausa porque esto este modem pues, como les comenté es un poquito viejito y es, es algo lento bien pues eso sería todo en, en esta en esta en este proceso ahora solo faltaría validar efectivamente que sus puertos estén abiertos cómo validarlos cómo saber que ya puedes unirte a un juego o, o, o crear una partida yo aquí ya tengo el juego abierto eh, ya creé una partida, es que lo que pasa que este programa cuando yo abro el, el juego, si la pantalla se pone oscura pero la voy a abrir y me van a escuchar mi voz y van a van a poner atención en donde deben de de darle configurar su, su juego le van a dar en la página principal en multijugador Sí. se van a tipos de conexión van a escoger la opción que dice conexión TCP IP de Internet para Direct light la seleccionan esa y le dan crear partida esto es muy importante porque deben de, eh, de crear la partida antes de verificar sus puertos porque se supone que que los puertos es para... Para ese juego específico. Si no está ejecutándose... Por lógica les va a decir que sus puertos están cerrados. Me cerra la puerta que... Que está haciendo un poquito de aire. Listo. Bien. Ahora. ¿Dónde verificar que tus puertos están abiertos? ahí Como les comentaba, hay, hay salas. Hay mirk. Hay este... Script. Donde... Te hay personas donde, miren, aquí están todas estas personas, están conectadas exclusivamente para jugar este este juego ¿sí? si tiene un script es muy sencillo solo van a, a darle clic derecho y le van a dar mostrar eh, su IP, IP actual y les va a mostrar esto el comando para ver, verificar si... Si sus puertos están abiertos... es Ese comando es el signo de exclamación. Escriben scan. Y pegan la IP. Esta que acabamos de sacar. Y le dan enter. Se fijan, aquí dice... Eh, ahí está. esto Se fijan, aquí arribita hay otra persona... Que escribió lo mismo, scan, quiere verificar si sus puertos están abiertos, pero le dice que están cerrados esa IP dice que que están cerrados los puertos y la que yo acabo de publicar, que es esta me dice que están abiertos ¿si? ¿Sí? bueno, si ustedes no cuentan con un script como, como este eh, hay otra forma se van aquí a al navegador no Por eso no me gusta el Explorer Tiene muchos errores Y en, en Google Van a, a poner A buscar la página de Conqueros ¿Sí? Aquí está A La dirección Es www.deconqueros.es Aquí Si ustedes no cuentan con un script eh, Hay salas de, de chat yo les recomiendo que usen esta o igualmente, si no quieren usar primero pueden calarle aquí en, en, usando este script o si no, aquí miren aquí mismo pueden bajar un script como este como el que tengo aquí abajito este es un poquito viejo, bueno, este es de los primeros que salió este ya más moderno pero pues igualmente les sirve ese para confirmar que su IP ya esté abierta Igual, como les dije, tienen que tener abierto el juego, creada una partida, tener que crear una partida. Y se van aquí, mi IP. Y le dan comprobar puertos. Esa es otra forma de, de validar el, el proceso. Se fijan, aquí está en verdecito, nos dice que, que está habilitado. Todo está perfecto. Entonces ya podemos unirnos, tanto unirnos como crear juegos. Ahora, otro punto también importante si ustedes van a crear una partida cómo hacer que las personas se unan a su juego ya tienen sus puertos abiertos pero cómo hacerlos que, que que se unan dónde puedo sacar mi ip recuerdan que al principio sacamos una ip que era esta Bueno, para, para el juego esta ip no nos sirve para nada ya esa la descartamos una es, se van aquí a esta página y le dan a mi ip sin, sin comprobar puertos solo que me muestres la IP y aquí desaparece miren se fijan es la misma que publiqué acá en, en el de conjeros si ¿Sí? es esta 189.113 la misma esa es una la otra si no si ya están en un script o tienen una página no sé ya predeterminada con Google Y en el buscador van a poner mi ip pública que es la que la que se usa en, en el juego de conqueros ¿sí? escogen la que les muestre su ip pública y se fijan es la misma es la misma ip y esa es la que vamos a usar bien pues sería todo de mi parte espero les haya gustado mi tutorial muy largo pero pues efectivo ya vieron solo que pues no puedo comprobar que porque les digo que si me hizo esto pues se se pone negro el, el juego bien amigos este me despido y si gustan pues ahí los espero en el, en el juego de conquerors en, en la sala esa de, de chat soy Incomero, si fijan ahí estoy, o igualmente estoy en el, en el clan Inca, como OP, por si gustan darse una vueltecita, ya después de que hayan practicado un buen, y se quieran unir a algún clan. Bien, me despido de ustedes, su amigo Incomero, nos vemos.